Muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Hemos hecho un videito hace un tiempo, ya hace rato que no hacemos algo Consejos para el invierno y ahora en Europa estamos entrando al verano Así que quería hacer un video sobre los consejos o algunos tips para el verano Aquí vamos a tener dos factores en cuenta básicamente Que va a ser la humedad y la temperatura En verano todos los procesos aumentan, ¿sí? la velocidad de degradación aumenta por la temperatura, por ende, en nuestro vermicompostador o compostaje, va a haber, va a haber aumento de los eh, líquidos generados, por el mismo proceso de descomposición. Aquellos que tengan cajas apilables o vermicompostadores de plástico, ojo con eh, la condensación y el, y el exceso de humedad en el, el, vermicom, el vermicompost. ¿sí? Podemos agregar eh, papel o materiales secos y estar atentos y remover, airear la, la, el vermicompost. En el caso de sistemas continuos como urbonera, el exceso de humedad es un problema si la deshidratación. Arriba hay una cremallera y una, una malla que permite la libre evaporación de líquidos. Por ende, hay estar muy atentos al, eh, a, la seque, al, a que se seque. Podemos estar regando o agregarle agua cada dos o tres días. Lo conveniente es cada vez que alimentamos, arreglarle un poco de humedad. Y, en lo posible, taparlo con un cartón y o papel de diarios, ¿sí?, en hojas, para retener esa humedad en la superficie. Respecto a la temperatura, mucho cuidado, y más aquellos vermicompotadores bueno, que están al aire libre y les da el sol. Por favor, debajo de un árbol, debajo de un techo, que no estén expuestos a las horas de mayor radiación solar, porque se nos cocinan todas las lombrices. 35 grados es la temperatura máxima soportada, así que atentos, ¿sí?, también atento a la temperatura interna. En caso de que nos levante mucha la temperatura. Siempre nos conviene lavar. ¿sí? Es decir, echarle agua para que eh, baje la temperatura. Vamos a hielos también. Yo he agregado hasta cubitos de hielo para bajar la temperatura. Así que muy atentos a la temperatura interna del material. Bueno amigos, espero que esto les sirva. ¿sí? Atentos a estos dos factores. Temperatura y humedad básicamente. El pH, eh, si todo el otro está en orden, el pH no debería ser un problema. Así que amigos... Gracias por compartir nuevamente eh, este video, si les gusta el canal compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.